¿Qué tal, amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón que dice subscribe y después de apretar el botón, tienen que apretar a la campanita porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones y así no vas a perder ningún otro video de mí. Al principio del año, yo subí un video y expliqué que quería incluir a a ustedes un poco más en este canal y en mis videos, así que voy a empezar con un QA o curly QA o un video sobre preguntas y respuestas. O sea, yo voy a contestar las preguntas que ustedes tienen. Algunas de ustedes me han dejado preguntas sobre mi Instagram y Facebook y lo voy a contestar hoy. So, empezar. La primera pregunta viene de Vanessa y ella pregunta, how do you prevent your ends from getting dry? O sea ¿qué es lo que yo hago para prevenir las puntas secas. Básicamente como lo digo en casi todos mis videos, es muy muy muy importante que tu cabello se queda y que se mantenga hidratado y eso lo puedes hacer con un acondicionado profundo, un tratamiento de acondicionado profundo. Yo lo hago cada vez que me lavo el cabello ahora, pero antes lo, lo, yo lo usaba cada semana. Pero si ya estás haciendo tus acondicionadores profundos, si ya estás haciendo tus tratamientos de proteínas, si ya estás manteniendo tu cabello lo más saludable que puedas, a lo mejor ya es tiempo de hacerte un trim o un corte. Y así te puedes alejarte de las puntas dañadas, de los split ends, de las puntas que están súper secas Porque a veces esa es la cosa, que tienes un montón de split ends y lo tienes que cortar M camel 28 y ella dice, hola, el día 2 y demás, cómo activarte los rizos Y qué champú detox o cleanser recomiendas Para mí esto es cabello de tercer día y aunque tengo un poco de frizz aquí encima A mí me encanta cómo me quedó el cabello usando los productos que yo he usado desde el primer día para mí eso es lo más importante para mantener el cabello arreglado por varios días para mantener el cabello de segundo y tercer y cuarto día para mí funciona más en usar una crema para definir a los rizos y voy a explicar de esos productos en un momento pero lo que yo hago es duermo con mi cabello en una piña o sea una cola aquí encima de mi cabeza y también duermo en una funda de almohada de satén y así en la mañana quito la piña y like, I shake my hair lo más que puedo y después lo que yo hago es echar un poquito de agua aquí encima donde queda el frizz y después echo un poco de este producto esto es el Kenra Curl Defining Cream no es mucho que yo aplico solo es un pump o solo un poquitito de esta, de esta crema y lo hago así y lo aplico así en estos movimientos en mi cabello y lo dejo como nada pero a veces no me queda el cabello bien usando otros productos o sea, productos que son un poco más light. A mí no me gusta cómo me queda el cabello de segundo a tercer día y me tengo que mojar todo el cabello de nuevo y aplicar todos los productos de nuevo. Pero usando productos que son un poco más cremosos o un poco más um, like curl defining, así puedo estirar las días un poco más. Y el shampoo detox que me encanta es este de Neutrogena. Es el Neutrogena Shampoo Anti-Residue Formula. Tengo... Un, un blog post sobre este champú en mi blog, voy a dejar el enlace ahí abajo en la caja de descripción y también me encanta este champú de Shea Moisture que es el Jamaican Black Castor Oil Strengthen, Grow and Restore Shampoo es uno de los champús que me encanta, de todos los champús que hay ahorita en, en las tiendas así que a esos dos productos les recomiendo Massy me pregunta: Quisiera saber por qué a mi pelo no le gusta el aceite de coco. Antes lo usaba y le iba bien. Ahora se queda con el mismo frizz y se siente áspero. Bueno, Masi, a mí no me gusta usar el aceite de coco tanto um, en mi cabello. Yo solo lo uso para los tratamientos de pre-poo, o sea, antes de lavar mi cabello. O también me ayuda a desenredar a los nudos antes de lavar mi cabello. Pero en usar el aceite de coco para estilar a mi cabello o para, para sellar a los cutículos o al final de aplicar todos mis productos, no me gusta usar el aceite de coco. A mí me encanta usar el aceite de jojoba. O el aceite de argan, which is argan oil, no sé si así se llama en español. Pero yo he escuchado de algunas otras chicas rizadas, especialmente aquí en YouTube, que básicamente dijeron la misma cosa que a mí me estás diciendo. Así que les voy a dejar el enlace allá abajo en la caja de descripción. No siento que estoy en el espacio de explicar sobre ese tema porque no uso el aceite de coco mucho en mi cabello. So... Si quieren saber un poco más sobre ese tema, entonces pueden ir a los videos de ellos y ya. Yeah. Jenneridge22 me pregunta, ¿cuáles productos estoy usando en el momento? Me lo preguntó en inglés, pero... Se les voy a decir en español. Para lavar mi cabello, estoy usando el Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil Strengthen, and Grow and Restore Shampoo. El Shea Moisture Raw Shea Butter Restorative Conditioner. Y el Shea Moisture Deep Shea... I'm sorry. Shea Moisture Raw Shea Butter Deep Treatment Mask. Que es el acondicionado profundo. Este video no está patrocinado por Shea Moisture para nada. Yo, en serio, estoy usando todos estos productos. Hasta lo ven que tengo el, mi pelo en, en, en la... En, la, en esta cosa. Para arreglar mi cabello estoy usando el Diva Curl Styling Cream y esto, este producto lo estoy usando como un acondicionador sin enjuague, o sea, como el primer producto que pongo en mi cabello. Y luego voy con el Shea Moisture Coconut and Hibiscus Curl Enhancing Smoothie para ayudar a definir a mis rizos y estos son mis resultados después de tres días yo usé esta combinación hace un año y hice un video sobre estos productos o usa, usando estos productos juntos y voy a dejar el enlace de ese video en la caja de descripción abajo y yo he estado usando varios productos um, en mi cabello pero el otro día encontré a ese video y dije, wow, me encanta cómo me quedó el cabello porque dejé de usar esos productos juntos. Y lo volví a usar y me encantan los resultados, así que voy a continuar de usar estos productos hasta que se me acaben. 10 Día Vilancita me pregunta, ¿cómo puedo hacer a que mi cabello crezca rápido? Básicamente lo que, puedes, lo que puedes hacer es tomar algunas vitaminas de biotina y, o biotín biotina, biotín, biotina, biotin. También lo que yo he estado haciendo es hacer masaje en mi cuero cabelludo, especialmente haciendo masaje con el aceite de ricino jamaicano, aceite de ricino, aceite de ricino negro jamaicano, negro jamaicano. Jamaican black castor, hasta se me olvidó cómo decirlo en español. Yo hago el masaje con ese aceite en mi cabello casi todas las noches. También de beber bastante agua, de comer una dieta saludable. Cortar todo el cabello que está dañado porque así puedes empezar con el cabello saludable de nuevo. Y eso son varias cosas que puedes hacer poco a poco para que tu cabello te puede crecer un poco más rápido. Eso han sido todas las preguntas para este video este video, pero voy a tener el part 2 para la siguiente semana, así que por favor manténganse sintonizadas y no se lo olviden de suscribirme a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado, especialmente si lo quieren ver en español ya que este canal es bilingüe y déjame un dedito arriba si les gustaron ese video, déjame un comentario abajo si tienen más preguntas sobre el cabello rizado y así lo puedo contestar para el próximo video y eso es todo, las quiero mucho, un besito y nos vemos en el próximo video, bye!